Hola amigos de youtube, hoy les traigo una nueva creepypasta titulada, la verdadera historia de pixeles. La verdad es que con esta historia no pretendo ofender ni arruinarle a nadie su infancia, pero creo que es mi deber contarles la historia, porque después de todo creo que es bueno que lo sepan, que sepan la verdad. Así que bueno, comencemos. Pues la verdad de todo esto, de toda esta historia, es que en realidad lo de pixeles nunca existió nunca fue real. Todo sucedía en la locamente de unos tipos que sufrían de muy baja autoestima en la vida real, ya que básicamente sus únicos grandes talentos o habilidades eran los videojuegos. Y ya de adultos, se la pasaban jugando muchos videojuegos, por lo que mucha gente llegaba a considerarlos unos perdedores o fracasados y por lo tanto, tendían a tener casi siempre ese tipo de sueños o visiones locas o extrañas en donde ellos solían ser los protagonistas principales de su propio destino y salvaban al mundo ellos mismos con sus propias manos y con su gran vasta experiencia en los videojuegos. Es por eso que al final de la película vemos una breve escena juego cílica en donde uno de los protagonistas principales de la película cumple su sueño de finalmente poder tener en sus manos a su personaje de videojuegos favoritos e incluso llegar a hacer el amor con dicho personaje ficticio.